Para empezar a jugar, Idea nos trae mucho material en forma de kits iniciales que nos dan todo lo que necesitamos para dar nuestros primeros pasos hacia la aventura. Cada tanto nos sorprenden con manuales extraños como los que vamos a ver ahora, de Rick and Morty y Stranger Things.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 Y comparten la misma estructura. La parte inicial son las reglas más básicas para empezar a jugar y después una aventura centrada en lo que conocemos de ambas series. Hay una diferencia principal entre ambos. Cuando empezamos a leer las reglas de Stranger Things, nos encontramos con un par de relaciones de Mike en forma de texto descriptivo que además tienen un poco del diálogo entre los personajes. Lamentablemente, no hay más de estos, y creo que hubiera sido genial ver un poco más de Mike y su interpretación de las reglas. Por otro lado, en Rick y Morty, vemos que las reglas están repletas de anotaciones, correcciones y modificaciones, todas hechas por Rick de la única manera que sabe, con violencia verbal, insultos y buenas ideas. Agrega un montón de chistes, pero también muchos consejos de forma literal que suelen ser expresados de otra manera. Como cuando el manual dice que, como DM, no hace falta tirar los dados en público por si te equivocas, así proteges la historia. En este caso, Rey nos dice: podés tirar los dados atrás de la pantalla y mentirle a todos con el resultado. Además, da consejos de cómo mentir cuando se acepta. Qué grande, Rey. Si bien el objetivo de ambos libros es que la gente empiece a jugar, el de Stranger Things lo consigue de una manera más amigable, ya que el de Rick Morty está plagado de comentarios que hace alguien con al menos un poco de experiencia jugando, como es Rick. Antes de ver las aventuras, tengo que mencionar dos tablas que nos trae Rick. Una es para la ronda sorpresa, que podemos usar como queramos, y trae cosas fantásticas como, señala al último jugador que habló, a su personaje se le duerme el pie y tiene menos una de destreza por una hora. O, elige un personaje al azar, decirle que su esófago está maldito. También aporta una tabla para pifias con maravillas como... Estás tan enojado por tu estúpido error que un grupo de vasos sanguíneos en tu cerebro explota, perdés una inteligencia y el sentido del olfato. O se te cae todo el pelo del cuerpo. Todo. Las aventuras que nos traen los manuales son polos muy opuestos. Una está escrita por Rick, hambriento de poder, loco y con poca paciencia para las estupideces. Y la otra está escrita por Mike, un niño joven que ama jugar rol, reírse con sus amigos y compartir un lindo momento con dados. La cacería por la tesal Hidra, escrita por Mike, es una aventura que los chicos juegan en las primeras temporadas de la serie. Y quiero destacar la forma que está presentada. Está escrita en hojas de carpeta, con dibujos de lapicera, mapas hechos en hojas cuadriculadas y anotaciones a mano que me recuerdan a mis viejas épocas jugando a La aventura trata de cazar una Hidra mágica que se esconde en unas cavernas, así que vamos a ir recorriendo un calabozo con monstruos, tesoros, puzzles y lore por encontrar. Esta es otra cosa que me atrapó. La serie está ambientada en la década del 80 y están jugando la primera edición de D&D y por lo que tengo entendido, muchas aventuras serán similares. Meterse en un calabozo, a luchar con monstruos y conseguir tesoro. Creo que esta es una linda manera de homenajear esa época y forma de jugar. También trae un cuadernillo con las reglas básicas de D&D con un diseño que respeta muchísimo la estética de la serie y dos minis del Demo Gorgon. Rick nos trae la mazmorra perdida de la Rickness. Big Rick Energy También es un calabozo Pero como era de esperarse Es más complicado En lugar de que la gente juegue el personaje que quiera Y lo rolee como quiera Esta vez va a tener que rolear A alguno de los personajes de la serie Roleando a su personaje de rol Es decir Puede jugar a Morty Roleando a su señor ladrón O puede jugar a Summer Roleando a su guerrera semi -elfa. Esto no termina acá Porque la persona que dirige Va a tener que interpretar a Rick para ayudarnos a esto, no solo tenemos toda la serie para sacar info, están las anotaciones del libro para saber cómo Rick ve el juego y tenemos los textos descriptivos escritos por él con joyas como Este cuarto es oscuro y huele a tienda de mascotas, todo hace Rick y caca tibia. O, este cuarto parece una de esas franquicias de restaurantes que se hacen pasar por una taberna. La aventura de Rick los va a llevar por una mazmorra súper extraña. Va a haber cosas como un cuarto de los pepinillos o el altar al trasero con tragos ocultistas adorándolos. De hecho, hay otro culto por ahí que es sobre el cielo, pero también hay piratas, huesos y un montón de cosas más. El libro de Ricky Morty salió con un set de dados verdes y una pantalla de m que tiene todos los dibujos clásicos de Day Day quinta edición, como los de las condiciones, pero con los personajes de la serie en el lugar de los que conocemos. Personalmente me parecen un buen material para iniciar en el hobby, pero creo que el manual de Ricky Morty da más en el clavo ya que la idea de usar una serie para que la gente aprenda D&D es usar mucho de show en el manual para que aprender sea más fácil y la conexión con el material original sea mayor. Por otro lado, el de Stranger Things tal vez no logró estar a la altura de mis expectativas. Por eso, en cuanto a contenido, no lo recomiendo tanto como cualquiera de los otros starter kits. Si les gustó este video, dejen un like. En el próximo también vamos a seguir con D&D y fue elegido por nuestros patrons. así que suscríbanse al canal para no perdérselo. Si no quieren ver jugar, lo pueden hacer los martes, jueves y viernes por aquí. La pregunta del día para ustedes es, ¿de qué serie, peli, anime, etcétera les gustaría ver un kit inicial de D&D y cómo se lo imaginan? Mi elección sería un kit inicial de la casa búho, y todas las anotaciones estarían hechas por Juti con todas sus extrañas aclaraciones sobre el mundo. Dejen su respuesta en los comentarios que lo vamos a estar leyendo. Nos vemos en el próximo video.